¿Quién es más probable hacer un trio? ¿Quién es más probable que tome droga? Que malgaste el dinero ¿Quién es más probable que sea infiel? Follar con un familiar ¿Por qué me pones? ¿Por qué me has puesto? ¿Por qué me pones? Si sabéis que nunca... Hola, family! bienvenidos a mi canal y si no me conocéis... Aquí en mi Instagram ¿Qué, qué hacer es el vídeo de hoy? El vídeo de hoy, como ya veis en el título, es un most likely too. ¿Qué significa eso? ¿Qué Ah, bueno, espérate, claro. Claro, claro. En el título salen dos personas a las cuales tenéis muchas ganas de ver vosotros. No me han comentado por ahí por la cifra de like. Pues vamos a empezar. Por favor, <tose> un fuerte aplauso para. <tose> <tose> <tose> <tose> el... <tose> <tose> ah, lo habéis planeado así. Este vídeo, ¿por qué se está realizando? Pues porque en el vídeo que hice con ellos dos, la suegra y el yerno, pedimos una cifra de 25.000 likes. ¿Y cuántos likes tiene este vídeo ya? Creo que unos 30.000 30 o algo así. Cuando estoy viendo este vídeo, no lo sé. Pero bueno, ya lo ha sobrepasado. Así que, pues aquí están de nuevo Aquí tenéis a la mamá Fructu y aquí tenéis a Joel Cruz. Joel Fernando, te la acabas de quitar, yo te la había puesto, bueno pues ¿Qué vamos a hacer? No hemos pillado ni pregunta ni nada Porque no sería justo que yo pille todas las preguntas Vamos a hacerlas al azar Vamos a ir cogiendo mi móvil uno por uno y vamos a hacer así En todas las preguntas El que han puesto ha Exacto. <risa> Vale, empieza primero la mamá fructu Y pam, esta ¿Quién es más probable que se emborrache? Una, dos y tres ¿Perdona? ¿Es que, pero yo no, puedo, yo no debo alcohol, yo no debo agua ¿Te hemos puesto la hora por poner, por poner a, alguien? a alguien Si es que no pasa nada ¿Qué quería que pusiera? A ¿Mama Fructu? está enfadando y todo ¿Quién es más probable que se emborrache antes la misma pero es otra persona? Vale La otra persona, el nombre de la persona no lo dice ¿no? Esta Follar con un familiar Tres, dos, dos uno una Con un familiar Mama Fructu ¿Por qué Lara? Una cosa un sueño. Sí. <risa> yo he puesto la música porque tú. Eh, con claro, mi marido. Al principio había puesto yo porque yo lo hago contigo, entonces eres un familiar mío. Entonces yo esto le he pensado. Da igual. Es que está si pregunta... nadie... Tiene más probable que se pelee con el vecino por tener la música fuerte. 3, no, 2, 1. 1, 2, 1. Soy una resuelva, yo Claro, Todos yo no, somos... porque a mi vecina le gusta igual que a mí, entonces... Yo soy de las que si estás poniendo la música alta Cuando a mí no me apetece Escuchar música, pues fácilmente te puedo hacer ¡Para! Tiene más probable a que se caiga en público 3, 2, 1 yo y yo Hombre. Claro. Cuando vayas a la portereta en todo no no público la mirándolo. La es verdad. Iba a poner Lara. Pero luego he pensado, claro. Voy a esperar la a la la que baje más y voy a coger esta. ¿Quién es más probable que malgaste el dinero? Espérame Sin pensar. 3, 2, 1. ¿No ¿Mamafructo? Pues claro. ¿Sí? Yo sé... Sí? Es que salí, pues pensaba que lo no te iba a hacer no era malgastar. Es no más, más probable, sí. tú. Ella no malgasta, no ella compra cosas así, uf, importantes. No. De cosas que le parecen bien así por Amazon. Claro. Bueno, y yo, pero... Bueno, que, es, que he salido pues, ahí, bueno. ¿tienes algún problema? Si tienes algún problema, no lo dices. No a ha salido a mí, no ha salido ¿No, qué. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? pasó? pasó? Es más probable que se duerma y llegue tarde a algún lado. Yo lo digo ya. Dos, uno. ¿Qué le voy a hacer? Así es la vida chicos Mejarse de la risa Vale, ¿quién es más probable que se me de la risa? Dos, uno De hecho, me estoy un poco ¿Quién es más probable que cuente mentiras Tres, dos, uno ¿Por qué me pones? ¿Por qué me pones? Si sabéis que nunca miento por sorpresas sí, Claro Pero eso no cuenta Es de... Bueno, no sé Es más probable que se pelee por la comida Eh... Pero en plan estoy de Estoy en dos en Claro Yo también, pero en plan de que tenga más hambre siempre O de que... No lo o lo de que sea una zona ah, No me pregunto <risa> <risa> <risa> Bueno, dos, diremos y ya sí, está Tres, Vale, Joel, Joel y Lara. Vale, yo voy a poner a Joel, pero porque Joel come mucho, entonces... Claro. claro pero vale que se pelee porque quiere comer más. Claro. Pero yo soy la que todo el rato está en plan... Yo soy siempre la que saca De la verdad. discusión a la luz, ¿sabes? Cierto. Que se cuele en una casa solo para hacerse fotos por las pistas. Pues data, yo lo he hecho. ¡Maluca! 3, 2, 1... Mamá. ¿Qué pasa? está tía? ¿Pero qué pasa? Yo cuando era joven me ponía en un chalet porque molaba un montón Nos hicimos fotos ahí en la piscina y todo ¡Maluca! Mamá Joel se cuela en todos lados vale. Eso queda mal Mamá hace parkour Todo el mundo sabe que sería... Y que ahí. yo también saltaba vallas cuando era joven ¡Oh! ¡Mira cómo pues, te tiemblo! No hagas eso no, no, no, no, no, porque tú ves una valla y no salta <ríe> ¡Ah! Pues yo así la saltaba, hacía así, además me ponía así y la hacía de vuelta Ahora ya no puedo ¡El gancho! ¡Hala! ¡Respírate que no me has Vamos. Bueno, mira, no, rígados! Bueno chicos, aquí pregunta. estamos, siguiente pregunta Le ha desaparecido! ¿Quién es más probable que se pique por una tontería? Dos mil años más tarde eso sí que he el tiempo. Madre mía. No. A perder el móvil o las llaves. O sea, todas las preguntas es lo mismo de la misma persona. Es increíble, de verdad. 3, 2, 1. Larita. Siguiente pregunta. ¿Quién es más probable que sea infiel? 3, 2, 1. ¿Lo hemos echado a ver? ¿En serio? Claro, es pues que. Los tres, porque los tres por igual. O sea, cero. ¿sí? O sea, nada. No, de yo, viernes, yo sería nada. incapaz de hacer eso. No no, no, no, no. no, o sea, no. no. ¡Fuera! Mueran los cuernos. Dicen tres personas cornudas. Los cuernos a la basura. <risa> Vamos a quitar los. cuernos Uf, chico, ya pasó menos. Sí, tenía el cuello ya. Ah. Necesitaba esta pregunta para sentirme mejor. ¿Quién es más probable morirse por ti? Morirse por ti. ¿Es que no tiene sentido porque. Por, ¿Por, ¿Por ti, ah, por, por ella, por, mí. por ella. Tres, esta que por ti ya. Dos, yo creo que uno. Tú... Claro, porque yo por mi hija. Muero. Ya, pero yo él también. A ver, no es lo mismo, o sea, no se llega a ese nivel. Puedo morir por ti, pero, eh, ni, pero ni de coño claro, que me moriría. Ni de ya. ¿Quién es más probable que tome droga? Tres, dos... y aquí no. ¡Oh! Espérate, pongo dos, una, dos, tres Vale, sí, mamá, tú sí, la pastilla de dormir. ¿Y tú por qué me has puesto a ah. mí? Coño, pero hablando de presente ¿eh? Pero ¿quién es más probable? Yo seguro que no. O Ella ya, ya mamá, no, más. Ya te lo no. digo yo. Le meto sí. una hostia. ¿Quién es más probable hacer un trío? ¿Quién es más probable hacer un trío? 3, 2, 1. Joel, qué cruel. ¿Por qué yo? <risa> pues estamos haciendo siempre un trío. <risa> <No>. <risa> Ella es la más probable. Otra vez el sueño. <risa> Madre mía. ¿Quién es más probable enviarle un mensaje a la persona equivocada? hay muchos factores en estas preguntas. Ya, pero no, no podemos sí, ¿Podemos pensar en el Una, extremo? Dos, tres. Es que no se sé, me ha puesto a mí, pero por ponerme puesto? algo. Dale. No, yo. Porque pero... a veces le quiero mandar a ella, como tengo el otro abajo, solo un trabajo, solo lo envío. Pero he yo yo dicho como... ella, porque como tiene que hablarla mucha gente. Sí, esto también es verdad. A lo mejor se confunde. Se puede equivocar. ¿Quién es más probable que tire su móvil por la ventana por un reto? Tres, <risa> dos, uno. Yo, mamá, ¿yo cómo me tiré el iPhone? Hombre, tía, pero... López, pero ¿o qué? Pues claro... No... ¿Tú por un reto lo tirarías? Claro, él lo tiene roto. Pero ¿por qué lo tiene roto, no, tío? ¿Por eso? Ah, Hay que claro, el es mío, ¿no? Pero quiero mucho. Hay que pensar. ¿Qué suele ligar más? 3, 2, 1... Esperaros. ¿Qué sé? ¿Qué sé? Es la vida. Larga y dura. Como mi... Pero bueno, se, se puede llegar a. No pasa nada. Entender. No pasa nada. Es más probable que se tire agua encima mientras bebe. <risa> 3, 2, 1. ¡Correcto! Pero porque me encanta. O sea, yo a veces bebo agua en verano. Bebo agua. Pero... Y se la deja caer. Claro. No, no, deja, se, verdad, no, me encanta. Boca, boca. Es más probable que se tire un pedo en público y lo nieve 3, 2, 1. Es que hay muchas cosas. Hostia, hemos puesto cada uno a uno. Mira, vamos a empezar. Vale. Yo digo que va a fruto porque ella es muy, pues bueno, ella no va a decir, pues sí, mira, me he tirado un peo, ¿sabes? Estás llamando pija. Claro. El único que se ha puesto mismo es. no <risa> niegas, no sé si te has tirado un peo. Es él es rica. de los que le digo. Muy me... bien, te has tirado un peo y hace. Sí, pero. Sí. Pues, que me solo ha sido uno y pequeñito. Y digo, pequeñito, pues no veas cómo huele campeón. Yo directamente ni lo niego. Pero porque Yo está te lo digo, digo claro. yo digo. mira, claro. me he tirado un Entonces, eh, peo. No sí, soy yo. No No me ¿Quién es más probable que se come un moco? Tres. Dos, uno, cabrones. ¿Tú me has puesto? Pues a mí misma también, pero. Es probable que yo haga así y haga con el otro dedo. Ya, ya probable. Pero bueno, es probable que te, Ojo, que te lo pegue y así. Se... Que a veces, muchas veces, estamos por ahí. Y tal, el recorrido de aquí a aquí. <risa> Chicos, yo soy una persona como todo el mundo. Que trabaje la NASA. Mm... Tres, sí, no dos. Claro, yo. Si eres tío. Ay, mi niño, que le va a llevar a la luna. Porque es un cerebrito. Claro, yo ¿No? le claro, he puesto sí, por eso la primera. Es que tú sobrevivirías más que yo. Claro, que yo no valdría para ir a la NASA, pero tú Aunque sí. Aunque con el hambre que te entraba todas horas, ni no, te no, Da igual, no, claro. se come hasta el cohete. ¿Quién sí es más probable que no coma nada durante dos días? Tres. Claro. Dos. Fijo. Uno. Eh, claro que yo. ¿Por qué te pones a ti mismo? ¡Tú no puedes estar no sin comer ¡Tú no puedes estar dos días, ni dos segundos! ¡Si no puedes estar dos minutos! Tengo mi argumento Venga, dilo He estado día y medio sin comer editando a muerte a muerte Claro igual que esta Se pone a editar y se olvida y tengo que decirle Lara la cena, Lara la comida Pídame, yo, youtuber, yo, chicos Yo lo tengo comprobado que he estado más de día y medio sin comer Para que luego o sea, digan si un día. Que robe en una tienda 3, 2, 1... No mires mamá, ensúñalo ya. Perfecto. Joel Y ya está, no hay argumento Hay un argumento. La gente de las tiendas se piensa en que es un ladrón. A ver, eso sí, eso me lo hacen siempre. Última ronda, chicos. <risa> Qué sentido es el móvil. ¿Quién es más probable publicar un vídeo haciendo el ridículo? ¿No? <risa> aquí ya fue, tío. Tres, Dos. es que aquí. Dos, es que aquí. 1, 0. Claro. ¿En serio? Hombre, yo, yo lo siempre <risa> yo también. Yo no me lo pienso vale. cuando publico algo. ¡Pues los sé! Siguiente, Siguiente pregunta. pregunta. <ríe> ¡Pam! ¿Quién es más probable que deje las redes sociales antes? <risa> Está muy clara esto, ¿no? ¿Tres, dos, no pan? sé. Mamafructu. Claro. Pero me moriría, eh. Que lo sepáis. Uh, la mamafructu que se muere es en las redes sociales. Última pregunta. ¿Será la más se antes? <risa> ¿Quién es más probable que se tire por un puente? ¡Jolines! Piénsatela muy bien porque es una pregunta. Claro, muy es trampa. que la pregunta tiene trampa, pero. Es bueno, muy trampa. Va, va, yo voy a Es que.. Es que. Tres. Yo estoy dudosa. Una. No, mamá. Es que era esta. Sí. Mira. Era este. Era Joel. Porque yo me tiraría por un puente No me voy a morir de tirar un puente Yo me voy a morir de un infarto de que a él le pase algo Por todo lo que hace, porque yo lo paso muy mal Yo al principio iba a ponerte a ti Pero a ti en plan, porque a lo mejor la medicina Pues te va a llamar Me ha otra por la medicina La medicina de dormir, ¿sabes? La medicina tengo que, que yo ya No tengo nada de medicina Es que mi madre estuvo Ingresada en un... ¡Sí, Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta aquí el video de hoy. Que ya es la hora, ya es la hora, ya es la hora. Ya la hora de la, la, la, la, la, la, la, la siguiente pastilla. Sí, la pastilla, la pastilla. No? La pastilla. Que, nos, que nos tenemos que ir a cenar. Sí, mamá, nos estamos aquí. No,